¿Qué tal? Bienvenidos a -net cl Estamos en un nuevo terrible de vivo. Hoy día vamos a hablar sobre el libro Molinay, una, un proyecto de Explora Maule, dependiente de la Universidad de Talca. Y para ello ya tenemos invitados a quienes están ustedes ya viendo en pantalla. Vamos a partir presentando a Camila Díaz, quien es conocida nuestra, eh, profesora, eh, y encargada del área pedagógica de Explora Maule, así que saludamos afectuosamente a la Cami, que le pido también que desmute su micrófono, <ríe> para que salude también de inmediato a la gente que ya se está conectando. Cami, ¿cómo estás? Hola, Pato, súper bien, muchas gracias por esta invitación. Eh, saludamos a toda la gente que se va a empezar a conectar, ¿cierto? A través de eh, Cauquenes Net. Eh, y es un agrado poder estar compartiendo cierto, esta noche un recurso eh, tan valioso como el que les vamos a presentar. Ya tenemos 23 conectados, eh, que estén atentos porque vamos a estar regalando libros durante esta noche, así que todos atentos ahí para participar y vamos a presentar también a otro de los responsables Bien, de, este, de, este, de este proyecto, es Diego Miranda, biólogo, y encargado de divulgación de eh, Explora Maule y también, por supuesto, como señalábamos, responsable de este libro Molinay. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a CauquenesNet.cl. Hola Patricio, bien, muchas gracias por la invitación. Hola Cami, hace tiempo que no nos veíamos. Hola bien. Sí. <risa> eh, eh, bueno, y saludar a todos los que, a la audiencia que está hoy en, en CauquenesNet para conocer nuestro libro Molinay. Es un proyecto bien bonito, eh, la idea es que las personas participen, eh, de parte de Explora Maule, de la Universidad de Talca y de aquí, de nuestros dos invitados presentes, tenemos algunos ejemplares para regalar durante esta noche y también eh, a través de concursos posteriores. Eh, así que a la gente que es de Cauquienes, de la provincia de Cauquienes, que participen, eh, tenemos concursos bien facilitos y durante la noche vamos a ir dando los primeros ganadores y después nos pondremos en contacto con ellos, ¿verdad? Como para hacer la entrega del libro, para que ellos los vayan a buscar ahí a un lugar determinado. Vamos a hacer un, un plano secreto para entregar las publicaciones. Es eh, importante mencionar a toda la gente que nos está viendo que eh, estos libros, ¿cierto? Sabemos que Net, bueno, y que la virtualidad, ¿cierto? Traspasa fronteras, pero en esta oportunidad vamos a regalar libros para eh, las personas que sean parte de la provincia de Cauquienes. Es decir, Cauquienes, Peyúgue, Chanco, que nos estén viendo eh, durante esta noche. Así que quisiera otra parte lo lamentamos, pero más <risa> adelante pues... <risa> A ah, la gente que nos está viendo en el extranjero, en los diferentes usos horarios, pucha, por esta vez no. ¿Qué te parece, Camila, si hacemos la primera pregunta para que la gente comience a participar y eh, puedan ganarse el primer libro? Eh, vamos a dar un tiempo para que vayan eh, respondiendo la pregunta, tú la tienes, ¿verdad? Sí, yo la tengo acá registrada, eh, es importante entonces que estén bastante atentos, porque en unos minutos más, eh, mi colega y amigo Diego Miranda eh, va a contarnos, ¿cierto?, un poco de la historia de Abate Molina, entonces queremos preguntarle a la gente que esté por ahí conectada para partir, ¿cierto?, para que este live sea eh, participativo, y todas las personas que están eh, desde ahí estén atentos, ¿cierto?, a lo que vamos a hacer, eh, queremos entonces dejar la pregunta abierta por el primer libro. ¿En la primera antes, persona. Antes, ah, antes, antes que den <ríe> la pregunta, las personas que, que vayan a participar Vamos por a el libro, las personas que vayan a participar por el libro que escriban, soy, por ejemplo, Pato Díaz del barrio Estación y la respuesta es. Perfecto. Para, y ahí dan la respuesta a la pregunta que dice Camila ahora. Charan, Ahora, redoble tambores, redoble tambores. Me siento como que justo en este momento vamos a ir a comerciales si y luego viene la pregunta. Ya, pero perfecto. Ahora vamos entonces con, con esta pregunta. Por favor, pongan mucha atención. Y queremos saber entonces, pero no lo googleé todavía, por favor. Queremos, eh, queremos que espere, espere ¿cierto? La presentación. Tómense su tiempo. Tú. ¿Dónde? Tómense su tiempo. ¿Dónde y en qué lugar de la región del Maule? Oye, oh, no ahí no podemos tener más pistas. Eh, nació Abate Juan Ignacio Molina. ¿Ya? Así que, mira, ya tenemos bastantes participantes que están. Ya hay mucha gente comentando. comentando. Bueno, ah, sí, ya ya sí, hay sí. mucha gente comentando, sí, mira, incluso salió una la, la, la Cami. Yo creo que la Cami es famosa ahí en, en Cauca. Corazones en, para en, la en Cami. La provincia. Sí. <ríe> Muchas gracias. Es como nuestra ministra de cultura la Camila. Pronto, pronto. Pronto, ministra de cultura. Entonces oye, pero, oye, la pregunta Oye, ¿podemos dar pista o no? Es muy fácil la primera pregunta. O la pueden googlear, sí, igual pueden googlearla. Sí, le sale, sale más fácil, le sale más fácil, yo creo. Sí. Pero Entendido. igual, igual, igual. Podríamos dar una pista, ¿sí, Diego? ¿Podemos dar una pista, cierto, para, para comenzar? ¿Que, que Diego de la pista, a ver. <risa> eh, bueno, el de el Molina eh, nació en una villa. Oh. ¿En una villa? Eh, oh, perfecto. Doy otra pista, no es Villa de la Merced, en Manso, de Manso del Tutuén, por si acaso. <risa> ah, claro, no es no, no, no, no otra pista de Villa de la Merced, perfecto. No ¿De es de la, ciudad la Ciudad de la Esperanza. De, no es de la Ciudad de la Esperanza, perfecto, no. Ya, no sigan ayudando ya, ya, ya. y vamos, vamos a ir a la conversación, ¿eh? Se están poniendo demasiado Patricio. buenos ustedes, estamos recién partiendo con la entrega. <risa> Patricio, después nos va querer invitar a más, a más eh, Late, ¿cierto? Prime en este horario, junto, claro. a, a, Diego, junto a Diego. Este es este un Late. Terrible de vivo se llama nuestro, nuestro Late. <risa> Oye, pero partamos de materia conociendo un poco de qué se trata este libro Molinay y para ello pedirle a Diego Miranda que nos presente el libro. Eh, hay una página web también muy bonita. Yo voy a proyectar la página web mientras Diego nos presenta el libro. Perfecto. Mira, eh, bueno, contarle a todos y todas, a los que están hoy día acompañándonos en este, en este ley, ¿verdad? De, el late de Molinay podríamos llamarlo hoy día, ¿no? <risa> <Muy> <risa> bueno. eh, muy bien. Eh, bueno, contarles que el libro, este es un, un, una segunda versión de, del libro mm, eh, sobre el abate Molina. Eh, la idea que nosotros eh, quisimos plasmar eh, en este producto eh, fue dar a conocer a, a este naturalista. ¿ya? El, el abate Juan Ignacio Molina es considerado uno de los primeros naturalistas de Chile y nació en el Maule. ¿ya? No voy a decir aún dónde nació para que ustedes investiguen mientras tanto, para que se ganen ahí el primer libro. Um, así que eso ya eh, lo resalta eh, como un buen personaje, ¿verdad?, eh, para rescatar el patrimonio, ¿ya?, el patrimonio maulino. Eh, el, el abate Molina tiene una historia súper interesante, eh, fue un jesuita, ¿verdad?, eh, que eh, perteneció a la congregación, y eh, los jesuitas en, en la época donde vivió el de Molina, eh, imagínense que él nació en 1740, ya estamos hablando eh, del siglo XVIII aproximadamente, eh, y él se fue de Chile eh, por la expulsión de los jesuitas, la congregación de los jesuitas eh, eh, fue expulsada de, de toda Latinoamérica por el, el rey de España de la época, eh, y el de Molina se fue a los 27 años de Chile, Ya. y de ahí nunca más volvió a Chile, solamente volvieron sus restos. ¿ya? Eh, mucho tiempo después, la bate molina falleció a los 89 años, fíjense, a la edad que se fue y a la edad que falleció, ya casi toda su vida estuvo en Europa, él se fue a Europa y, y allá desarrolló su carrera científica, ¿ya? En, entonces el libro nosotros quisimos, por una parte, en, en rescatar algunos aspectos importantes de la bate molina eh, que lo convirtieron en naturalista, ¿ya? Eh, él iba a los ambientes, ¿verdad?, donde vivió... Eh, Específicamente en la región del Maule, eh, también en, en la región de Abra del Paraíso, donde estuvo, donde ahí había un, una hacienda de, de la congregación jesuita, e Imagínense que en esa época había eh, biodiversidad que era prístina, ya eh, no existían los pinos, ya no existían especies introducidas, todo lo que el abate Molina eh, observó eh, era la biodiversidad endémica y nativa de, de Chile. Así que él fue un afortunado, ¿verdad?, de, de, de conocer y, y descubrir esa fauna. Y toda es, esa información, ¿verdad?, nosotros la, la quisimos eh, como transformar un poco, ¿verdad?, en un lenguaje más sencillo, más ameno, con imágenes que, que tuvieran mucho color eh, y que pudieran eh, llamar la atención de los públicos objetivos a los cuales está destinado el libro. Eh, perfecto, oye, antes voy a tener que hacer una aclaración porque eh, está mucha gente ya respondiendo a la pregunta que, que realizamos, <risa> pero eh, evidentemente no todos pueden ganar. <risa> y, recu y, re y recuerden que habían dos condiciones, primero había que poner el sector de donde eran, el sector de Cauquenes, Tanco, de donde eran, y luego la respuesta. Sí, la respuesta. Pero tiene, tenemos que premiar al, al primero que responda, porque eh, los, después, los de después vienen copiando, pues chiquillos. copiando <risas> los que vienen después. Está, en muy, post, buena en Está post muy buena la respuesta. En pos de, de terminar con la primera pregunta y para que tengamos al tiro un ganador, yo creo que vamos a tener que hacer tres ganadores porque, porque no dimos tan claramente las reglas. En la Así que los tres primeros que respondieron se van a llevar el libro, ¿vale? Ya. Y los vamos a tener que Perfecto. decir al tiro para, para cerrar la primera pregunta y después tiramos otra pregunta y regalamos otro libro. Ya. Hoy oh, estamos, estamos regalones. <ríe> para, los regalones <ríe> para los regalones, para los regalones, los <ríe> Ya. Eh, vamos a, a primero eh, a buscar dónde quedamos delante, ¿no? Eh, mira, Víctor Manuel dice: Quisiera un libro. Saludo a la gran Camila Díaz. Conocer a. Víctor? Vitu. Sí, sí, Víctor. Amante también ahí de la naturaleza. Sí. mira qué bonito ¿dónde debo retirar mi libro? dice Rodrigo Ríos Espinosa. tiene que, que participar primero Rodrigo Ríos Espinaz. <risa> tiene, tiene que responder y ganar. Que ganar eso es lo básico siempre alguien anda flojeando quiere ganarse llevarse todo, sino... Felipe Moya ahí con un bracito de fuerza Sebastián Torres Enrique saluda a Pato Díaz y a la gran y maravillosa Camila Díaz, mi prima porque somos ambos días, así que somos ambos días aquí, perfecto. Un saludo al Seba también. Mira lo que respondió Marco Díaz, en Villa Dulce. Villa Dulce. No, no va a deber un libro entonces, yo creo. No, Marco, no. El primer Marco... perdedor de esta noche. El primer per... Y va a tener que pagar un libro. Por que pagarlo. Sí. Oye, pero mira. Estábamos enfrentando a Rodrigo Ríos, eh, Ríos Espinaza y fue el primero que respondió. Dice, soy Rodrigo Ríos, Plaza Vieja, respuesta Villa Alegre, por lo tanto, Ríos se lleva el, el primer libro. libro. El primer libro, lo vamos a anotar, lo vamos a dejar registrado entonces. Eh, felicitaciones Rodrigo Ríos Espinaza, eh, tu respuesta es correcta, así que eres el primer ganador de uno de los libros, de estos maravillosos libros que estamos recién comenzando a presentar junto al director, cierto, de este libro, Diego Miranda, que nos acompaña, que nos acompaña, yo ya me adueñé de todo. Tu... Cami, la la Cami. El late de Cami. La, que el la late nueva de Cami. La nueva conductora de Celate, Cami. Cami. Cuidado, Patricio, cuidado, Patricio. Ahí. El cerrucho puede venir de cualquier parte. Incluso de la familia, ¿qué pasa con la sangre? <risa> Y a propósito de familia, Cami Díaz, Marco Díaz dice Villa Alegre, pero no cumplió con la primera etapa no, de la pregunta. No con la etapa completa, no. Doblemente eliminado y tiene que pagar <ríe> dos <doble>. libros. <ríe> pero acá viene otro, acá viene otro comentario que cumplió con todo lo detallado, a ver, y viene incluso agregado algo más. Soy Isabra Gómez de calle Yungay en Villa Alegre, dice, en la Hacienda Guaraculén. Ah, mira, buen ah, dato bien. ese. Yo creo que ahí hay un libro, yo creo que seguro. ¿eh? Ya, muy bien. La, la segunda ganadora del libro, entonces, es Isita Gómez, o Isabra Gómez. Isita Isabra. Por favor, no borrar tampoco la fotito del, del, del, ¿cómo se llama? La misma foto que tienen ahora en su cuenta de Facebook, para después tratar de comprobar y hacer los contactos internos para entregar los libros. Así que Isita Gómez o Isabra Gómez es la segunda ganadora. Pero también la estoy dejando registrada. Perfecto. Sí, estamos todos anotando. ¿eh? Parece, parece conteo de votos. Yo me acuerdo cuando... Yo, Yo me acuerdo que para, para una elección eh, que a mí me tocaba conducir en la Géminis, tenía a una de las reporteras contando votos y era Camila Díaz. Y, ¿Y en ese entonces ya se, ya, se, ya se interesaba en la biología porque me habló de unos murciélagos? Ah, unos... <risa> <risa> <risa> tenemos una anécdota, claro, y si tenemos una anécdota que, que podemos compartir también, claro, es que... Podrías contarla, podría en la escuela, contarla. ¿verdad? Sí, en la Escuela Independencia... <risa> Eh, cuando ya empezaba a caer la noche, eh, la naturaleza hacía lo suyo y se llenaba de murciélagos, entonces todos los, los vocales y la gente que estaba ahí reporteando, ¿cierto? todos los encargados, nos escondíamos un poquito porque <risa> se llena, yo no sé si todavía sucede eso, pero en, la, en los dos periodos consecutivos que yo estuve, así pasaba, y ahí yo le reportaba a... Al estudio siento a, a Patricio todos los detalles con los murciélagos que estaban ocurriendo mientras pasaba la votación. Tenemos otro, otro comentario que nos no va por el concurso y dice Camila Díaz, te amamos. Gracias, el Seba y toda su familia. Yo también, lindos Yo considero que un comentario serio igual. Camila está casada. <risa> no, pero <risa> es mi amigo. <risa> no sé. Sebastián, ahí. Yo, yo, la yo la creo que la CAMI, de, de, de, de tantos tanto fans que tiene ahí, debería como tirarse algún concejal o algo así. Yo no, creo que la próxima elección. Eh. No es lo mío, eso sí. no, es, no es lo mío. No, lo mío es. Yo creo que sería un aporte, sería un, un gran aporte la CAMI. Siempre la CAMI aporte para todo, pero ahí sería muy buen aporte, yo creo. Prima, ahí yo le hago no, campaña. Bueno. No, no es lo mío. Muchas gracias, se los es lo mío. Y, tenemos la, no, tercera y... Claro. <risa> tenemos la tercera y última ganadora de esta primera pregunta, estimada Camila, que es sí. Valentina Bien. Chamorro Saez. Dice, soy Valentina Chamorro, del barrio Estación, y la respuesta es, nació cerca de Villa Alegre, en Guaraculén ah, Bien, ¿no también, mira. Eh. Sí, sí. Ya la, en, en, para aclarar, para, para aclarar el, el tecnicismo, en esa época no existía Villa Alegre todavía, cuando nació el. el, el pero es la actual eh, ciudad de Villa Alegre. Guaraculén queda en, dentro de la ciudad, así que para, para el concurso debería ser Villa Alegre. ¿ya? Perfecto. Perfecto. Tres ganadores con esta primera pregunta. Eh, van a venir más preguntas para adelante. Vamos a saludar a, a quienes tal vez eh, eh, respondieron, pero no ganaron en esta oportunidad. Vamos a seguir revisando los comentarios. Soledad Orrego Espinosa dice, hola, soy Soledad Orrego, vivo en el kilómetro 4, camino a Chanco, o oh, Soledad Abate Molina, Nación Villa Alegre. Lo lamentamos, pero Soledad, atenta, porque viene otra pregunta. No ha sido ganadora, pero viene, ¿sí? viene otra pregunta. <risa> Daniela Martínez, es soy de Santa Sofía, eh, también con la respuesta correcta, pero ya tenemos los tres ganadores de la primera pregunta. Víctor Manuel, él fue uno de los primeros que expresó que quería un libro y lamentablemente también no llegó... Katia, un poco en la pregunta, soy Víctor, la respuesta es Villa Alegre. Faltó el sector en todo caso. Recordemos que tienen que decir su sector de cauquenes Estanco, Beyuwe y más la respuesta. Um, por aquí también Camila Lovers, Mira, Loreto Fernández, otra, en verdad. <ríe> en verdad Lo, gracias a todos mis fans club que está conectado. <ríe> estamos sumando votos, Camila, como que para pa diputada. <ríe> En vez de esperar cuatro años para aconsejar, a lo mejor tiremos el tiro de, de diputada o core. No, no, no. Daniela Salgado también había dado la respuesta. Eh, eh, Loreto eh, también dio la respuesta. Oh, qué pena. Pero todas perdieron. ¿Todos quienes dieron esta? Cami, una excelente profesional y persona, dice Natalie García Gómez. Gracias, Nati. Bueno, igual, comentarles que tenemos más concursos, así que, que no se desmotiven. No se, se, los, los, no se desmotiven. Los, los... Sí. Catalina Fuentes dice: Seco Diego, y a Cami le pone un corazón. Y a mí que me destrocen los dinosaurios por ahí. <risa> <risa> Oye, saludo para la casa, eh. hay una amiga ahí. Eh. Tengo que, bueno, ahí les voy a comentar un poco, justamente sí, la, la cata, cata. Eh, jun, junto con el Fer, ellos son súper son secos en realidad, y ellos hicieron los audios del libro. Así que Increíble. saludos para la cata y el Fer que no están ahí. Saludos eh, para los chiquillos que están acompañando, sí. Ya, son Cami vecinos de nosotros, a Parral, ahí de la, de la ciudad vecina de Parral. Dailina Aravena dice, Cami presidenta. Aprovechando que <ríe> la estamos postulando <ríe> ya para, para muchos cargos <ríe> acá <Camila>. en <ríe> Quizás sería bueno, estimada futura diputada, <risa> que nos diera la, no, la segunda pregunta. De, de, de la segunda pregunta. La primera persona que responde bien esta segunda pregunta eh, se va a llevar eh, un libro. Las dos mejor, las dos primeras personas que responden bien. ¿Podemos dos? <risa> Al jurado que dice. ¿Diego qué dice? Sí, ¿qué dice? podemos, sí, sí podemos. Oye, yo quería darle un dato antes que la Camie haga la pregunta, con respecto a, a, a, a dónde nació la Batemolina, en, bueno, ya todos sabemos que fue en Vía Alegre, ¿verdad? Y comentarles que en Vía Alegre hay un museo, ya que el Museo Municipal uh -huh. y la Casa Cultural de Vía Alegre, y ahí hay una, una salita donde ustedes pueden eh, conocer más de, de la Batemolina. El, es, en, este museo es, es famoso también porque ahí tiene... Eh, la sala eh, Felipe Camiroaga, ¿eh? el mismo museo, Ay. están, están contiguas las dos salas, así que si alguna vez van a Villa Alegre, visiten el museo y ahí tienen arte información sobre el, el abate Molina. Y sobre Camiroaga también. También, pero, a, los seguidores pero, de, a los seguidores de Camiroaga también. Pueden hacer un, un tour, claro. Claro, dos por uno, ahí. Vamos. Catalina Fuentes dice, ay, me siento famosa con esos saludos. Jaja, un saludo al conductor. Muchas gracias, Catalina. No te, no te sientas obligada en todo caso, pero bien. Y Emma Muñoz Río dice que visitará el museo. Ya, Camila, la segunda pregunta. Ya, o sea, vamos a, vamos a hacer esta pregunta y luego vamos a dar, eh, va a continuar Diego hablando y contándoles más detalles, así que por favor tienes que estar atentos ahí al chat. Preparen los deditos para que puedan responder de manera eh, veloz, ¿cierto?, esta pregunta. Ya, queremos que nos mencionen tres plantas medicinales que se utilizan en la medicina tradicional mapuche. Ya, tres plantas medicinales que se utilizan en la medicina tradicional mapuche. Esa es la siguiente pregunta, es el siguiente desafío para todos quienes nos están mirando, vayan dejando sus comentarios, ¿cierto?, y en un ratito más, eh, ahí nuevamente... Patricio les va a dar ahí los, los recordar, <risas> recordar que tienen que poner el, su nombre, el sector de Chanco de dónde son y la respuesta que son las tres plantas medicinales que se utilizan en la medicina mapuche eh, que hizo recientemente Camila. Bueno, Diego, tal vez hablar otros aspectos eh, eh, en cuanto a lo que es este libro Molinay que nos puedes aportar. Eh, sí, mira, bueno, el, aparte del personaje, ¿verdad?, de resaltar la importancia que tiene un, un maulino como el, el abate Molina, eh, también nosotros re quisimos en rescatar, ¿verdad?, la importancia en re con respecto a la biodiversidad que tiene la región del Maule. Eh, nuestra región es considerada un, un hot spot de biodiversidad, como le llaman los científicos, ¿verdad?, eso quiere decir que eh, las especies que nosotros tenemos en el Maule, eh, son endémicas y son nativas, ¿ya? Y las encontramos, muchas de ellas, eh, solamente en el Maule. Y eso ya eh, adquiere un, un valor a nivel mundial, porque si desaparecen este, estas especies que son endémicas de estos lugares, sí. van a desaparecer del mundo. Eh, entonces, en este libro quisimos eh, comentar un poco de esa importancia que tiene la región del Maule para que el, la gente que lea el libro eh, se entere... Eh, de la biodiversidad que existe por una parte y de los problemas de conservación que se enfrentan en la actualidad por el efecto antropogénico en general. ¿Cómo qué especies son, son nativas de, de nuestra región, eh, Diego? Y vamos a estar haciendo, dando una pista para el futuro, ¿eh? por si acaso. Sí, eh, atento, <risa> atento ahí en las pistas. Eh, mira, el, dentro de las plantas, un gran porcentaje de, de plantas son endémicas eh, y nativas. Eh, plantas y árboles, por ejemplo, uno emblemático que es endémico de la región es el ruil. ¿ya? Eh, es un árbol notofago, ¿verdad?, de, de la familia los robles Y es un árbol súper antiguo, ya que tiene, aún, yo creo que más de en millones de años, yo creo incluso el, el, el género notofago, así que es súper es eh, importante. Eh, hay especies nativas, por ejemplo, de, de aves, eh, eh, nativas de mamíferos también, que viven en, en la zona central, ¿verdad? En, en el libro se rescatan algunos carnívoros, por ejemplo, que, que es la uña el zorro, ¿verdad? Que son súper importantes en los ecosistemas, eh, y, y también aves, que, que, que las podemos ver en los diferentes ambientes que tiene la región del Maule. Eh, en general, la flora es uno eh, de los grupos ¿verdad? que se encuentra más amenazado, uh -huh. así que eh, hay que tener ¿verdad? conocimiento ¿verdad? Y, y tratar de eh, generar algunas medidas desde eh, de parte de, de, de, de los ministerios o de, o de la seremía eh, para poder generar planes de, de conservación eh, y preservar estas especies que están en peligro. Lo bonito de este libro es que es súper educativo, eh, que tiene mucho contenido, pero además es súper amable para, para los jóvenes, para los niños especialmente, que quieran conocer sobre el trabajo de Abate Molina, sobre todo lo que esta biodiversidad que tiene el, el Maule, ¿verdad? Pero para, para ese proceso, para llegar a ese proceso, eh, se hizo también un camino súper interesante, eh, donde eh, puntualmente también, por ejemplo, estudiantes tuvieron parte en el proceso de creación, Camila, ¿no es así? Sí, así es, Patricio, eh, tuvimos un espacio bastante enriquecedor y muy valioso en el cual trabajamos con eh, estudiantes de eh, la región del Maule, en especial, eh, Cauquienes también eh, fue parte de este proceso, eh, estudiantes de primero y segundo medio eh, del Liceo Claudino Urrutia y también estudiantes de primero y segundo medio del Liceo Inmaculada Concepción, también estudiantes de, eh, de la ciudad vecina, cierto, Parral, eh, estuvieron junto a nosotros en este espacio. Conversamos, nos mencionaron sus inquietudes, nos mencionaron también lo que a ellos les llamaba la atención de, de los libros, de cómo querían aprender, ¿cierto? ¿Qué metodología eran las que actualmente les gustaría aprender eh, a través de colores nuevos, ¿cierto? A través de estas ilustraciones llamativas que ahí también Diego les va a contar un poquito más luego, eh, y ellos eh, nos incorporaron todos sus comentarios, ¿cierto?, acerca de cómo poder eh, llevar a cabo. Eh, de la mejor manera para que fuera llamativo, entonces indicaban ahí los colores, ¿cierto? Eh, el, el estilo, que fuera, ojalá, la infografía, ¿cierto? Aparecen bastantes imágenes de contenidos que aparecen, por ejemplo, hay contenidos de eh, la historia de Abate Molina, ¿cierto? Que es lo que se basa el libro, pero también hay contenidos de biología que están en el currículum escolar en primero y segundo medio, eh, entonces, eh, tratamos de plasmar todo lo que ellos nos mencionaron para poder realizar, eh, para que este libro fuera amigable a, a la lectura, ¿cierto?, y para que a ellos les llamara la atención. Y también para que a los docentes que han participado en la serie de talleres que hemos realizado eh, durante el mes, eh, les sirva como un recurso educativo que puedan, eh, ¿cierto?, eh, entregar a sus estudiantes para poder realizar actividades, para poder eh, complementar eh, esto este aprendizaje tradicional, ¿cierto?, y que se transforme en significativo. Perfecto. Diego, ¿me puede complementar un poquito ahí en, duda. en, en las ilustraciones? Es, sí, eh, bueno, y un, un poco eh, eh, mencionar que, que, que este trabajo fue inédito en realidad de, de esta co-creación. Eh, el proyecto incentiva eh, trabajar con los públicos, en, en estos tiempos igual es complicado, no, no es fácil, ¿verdad? Sí. Eh, pero ahí el, el equipo, ahí principalmente la Cami, que fue como la organizadora específicamente de ese, de ese desarrollo, la co-creación, eh, llegamos a buen puerto, en realidad, con, con mucha participación de, de, los, de los estudiantes de los liceos, ¿verdad? Que, que nos permitió eh, llegar a este producto. El, el, como decía la, la, la Cami, eh, los estudiantes nos no mencionaban, por ejemplo, sus gustos, qué, qué debía tener el libro, el, el color, por ejemplo, que tuviera actividades, que también fue una actividad que nosotros incluimos en este libro, hay unas actividades prácticas eh, para que los, los, las personas que lean el libro puedan replicarlas en su casa o cuando estén ahí en el medio ambiente. Así que eso fue una etapa súper enriquecedora, yo creo, y, e inédita, por lo menos, la experiencia que nosotros tenemos en proyectos de divulgación. Y ustedes pueden ver el, el resultado, el, el, a mi gusto lo más llamativo es el, el diseño que tiene el libro, ¿verdad?, con, con estos colores eh, que llaman la atención de todos. Sin duda, un, un, un trabajo muy bonito, eh, muy ilustrativo, muy didáctico, además, y que vamos a conversar un, un ratito más, pero también tiene incorporado elementos de tecnología, como la realidad aumentada, y elementos de integración, como puede ser lo de audiolibros, ¿no? Entonces, eh, hay que estar, eh, es un, un muy bonito trabajo, y así como han visto que hemos estado ojeando digitalmente el libro, el libro también está disponible online, Camila. Sí, así es, eh, todos pueden visitar, ¿cierto?, la página web www.molinai.cl, ahí ustedes pueden eh, ver, ¿cierto?, las actividades que les mencionaba anteriormente Diego, el libro, ¿cierto?, para poder hojearlo en formato digital, también eh, pueden eh, descargar, ¿cierto?, la, bueno, pueden visitar, ver las actividades, estas actividades son para que todas las personas, ¿cierto?, bueno, y los jóvenes, junto a sus familias o las familias, ¿cierto?, puedan hacer estas actividades, a través de técnicas de tinkering que fueron eh, las que estaban basadas, ¿cierto?, del aprender haciendo o aprender directamente ya de a través de... Mira, ahí hay un, un hermoso comentario que me gustaría que lo leyera <risa> Patricia antes de continuar. Camila Aguilera dice, Diego, el mejor, excelente exponente de la ciencia en Así la región. Es. <risa> La Cami, la Cami, mi hermana, y está, ahí, está abajo, <risa> en el primer piso de mi casa. La, la barra familiar sí, también, bien, sí, también bien. se agradece. Y a propósito de, de comentarios, vamos a ver si es que alguien ya la chuntó, eh, o mejor dicho, respondió de manera correcta la, si, la, la pregunta que teníamos establecida. Se me perdió los comentarios, ¿ah? ¿eh? Mira, aquí hay una persona que respondió, pero que no cumplió con la primera exigencia que hacemos. Loreto, de nuevo, Loreto. Pucha, vamos a tener que repetirla <ríe> seguido, parece, <de> Patricio. Sí. <ríe> Recordemos, en el comentario tiene que ir el nombre, el sector, o al menos el sector y la respuesta. Loreto dice, boldo, canelo, copihue. Eh, el copihue también es medicinal, ahí no, no sé. No sé si... Eh, este, este, está, en, está en duda, igualmente tiene al, algunos eh, componentes, nosotros, bueno, comentarles que nosotros hicimos algunos talleres y, y, y tuvimos talleres de botánica medicinal y el relator, ahí me voy a ayudar del, del relator, él dijo que el copihue tenía algunos eh, sí. eh, aspectos medicinales, no es tan común, eh, pero sí sí tiene, así que igual bien la respuesta de Loreto. Yo creo que por lo aportativo de Loreto con el asunto del Copihue, que yo por lo menos lo desconocía, y porque ya había respondido bien y había quedado eh, descalificada la vez anterior, hoy estoy corazón de abuelita hoy día. <risa> <risa> <risa> yo... Yo creo que Camila debería sacársela los cocodrilos del bolsillo y regalarle un, un libro a Loreto. No vamos pregúntele vamos preguntar. vamos al equipo a, a, a Diego, podemos regalarle el libro. Que él es nuestro notario científico. Eh, notario. Diego es nuestro notario científico, porque él nos va a ir validando todas las respuestas eh, científicas. Él es nuestro asesor científico para que nos vaya detallando. Ya Diego se lo ganó. Eh. O no, Loreto Fernández. Puede ser sí, existente, yo creo que sí. sí. No, pero sí. sí, está bien, sí. La idea es que, sí, no, es que el libro sí. llegue a todos yo, y si respondió bien, hagamos un esfuerzo por regalarle el libro. Además, ella nos acompañó la vez anterior, recuerdo, en el, en el Salón de la Gobernación junto a su hijita cuando hicimos el... Ah, que con el mayor primer razón en de... el, el, el segundo libro, sí. El segundo, sí. Tener la saga de libro. <risa> Quizás muchas libro de las molina. personas que nos están viendo esta, esta noche, ¿cierto? Estuvieron junto a nosotros en el Salón de la Gobernación. En esa oportunidad no estábamos en estos contextos tan complicados, cierto. así que a salón lleno eh, pudimos disfrutar de la, del cariño de la gente. Bueno, pudieron disfrutar, ahí estaba Diego y todo el equipo que, eh, que crearon ciertos flores y fauna con Abate Molina, que era para niñitos más pequeños. Tuvimos buenos recuerdos de, de esos tiempos. Tenemos más respuesta, eh, okay. Ceci Sánchez de Soto, dice soy Cecilia Sánchez, soy de Villa Futuro 2000, Barrio Estación, y la respuesta es Boldo, Canelo y culén. ¿Qué Mira, dice bien, el jurado? Culén. sí, un, un deito para arriba con la respuesta, súper buena la respuesta de Cecilia, está, está dentro Entonces, de, la, de la flora medicinal del, del pueblo mapuche, así que es súper, súper bien. Perfecto, sé si entonces también se hace la, la ganadora oficial de esta, de esta respuesta. ¿La anotaste, Camille? Sí, está anotada, está registrada acá. Tengo registrado aquí todo los... Y nos queda el último ganador dentro de los primeros que respondieron esta, esta pregunta. Miren, con quién hicimos una excepción. Eh, perseveró después de haber dado la primera respuesta, y Loreto Fernández puso Laurel, Maquis y cilantro. Pero ya se ganó el libro, así que muy bien por seguir participando. ¿eh? Y quien viene después con su respuesta es eh, Dailina Aravena, dice que se llama Mirta Aravena, es del barrio Estación Cauquenes y entrega Boldo, Canelo y Chilco, ahí quedé pillo el Chilco, yo no, no, no lo conozco. No, es súper bien su respuesta. También se ocupa en, eh, medicinalmente ¿Estamos? el chilco. Estamos todos aprendiendo en esto, ¿eh? Así que muy sí. bien. Quiero Dailin. darle una. Voy a dar un adelanto porque Dailin, que nos está viendo de, en esta noche, ¿cierto? Eh, okay. Ella eh, próximamente va a subir a sus redes al Gran Abate Molina porque ella es la creadora de, lo, de, lo, ah, de los. de Un regalo que le tenemos a, a ella. Ah, Diego. El, Así, el chilco es like como, como, como. Ah, el, el abatito, sí, ese batito el... estaba quedando muy lindo, sí. Yo vi ahí yeah, un yeah, tres cuartos yeah, yeah. del avance. <risas> ya, entonces, y por último, Patricio, complementar que el chilco eh, ayuda a, a, para controlar la fiebre en algunas ocasiones eh, y también es diurético. Tiene como oh, esas ya. propiedades. Uh -huh. sí. mm. okay. Así que buena respuesta de. De Dailina. Dailina, entonces se gana el otro, el último el libro de esta, de esta pregunta. Ya está registrada. La tenemos registrada. ¿Cuántos Oye, ganadores llevamos del libro ya? Llevamos, llevamos seis ganadores. Seis. ¿Tú? Tres, cuatro, Vamos a quedar sin libro yo Vamos a Vamos a tener que comprárselo después, voy a de <ríe> Había más respuesta. Eh, Macarena Cortés, dice soy del barrio Estación, Volto <ríe> Canelo Chilco, eh, Rodrigo Río Espinaza, Rodrigo usted ya ganó, pues no sea... <ríe> saco Milón. Volto sí. eh, Plaza Vieja, eh, pero ya gané el libro. Ah, bueno, lo dice aquí, pero sí, quiero responder igual. Recuerdo. Pero no, pero puso uno solo. Puso Tamp, uno no solo. Eh, Elizabeth eh, Grandón había puesto también del barrio de estación Canelo Maki Boldo, el Maki, eh. que fruta. Tú, Camila, cuando pequeña comiste Maki, te ensuciaste, te pintaste la cara con Maki, absolutamente. Sí, sí, sí, sí, comí, sí, comí Maki. Sí. <risa> y ahora que es un superalimento y antes uno hasta jugaba. Camila Aguilera bueno. dice, Paico, Boldo y Yantén, mira qué buena respuesta, pero eh, no pone la, la otra parte de, de la exigencia, que era el, el sector al menos donde vivía. Eh, se me perdieron los comentarios. Víctor Manuel, soy Víctor de Villa Comercio, la respuesta es Yantén, Bailawen y Laurel, pero de nuevo no llegó dentro de los tres primeros, Víctor. Si sigue, si sigue perseverando, Víctor, le vamos a dar un premio, a, un premio al esfuerzo, ¿ya? Al final vienen de más las... preguntas, sí, vienen, vienen más preguntas. Vienen sí, más que, preguntas, y además que tenemos bastante comentario, la gente está comentando y participando bastante, así que eh, no... Sí, muy, muy buenas no, respuestas. Sí, no se sientan, por favor, si no alcanzan a, sí. a ganar en, en estas dos preguntas, pero quedan todavía, tenemos tres más para poder... Eh, Tres posibilidades más la para revancha, ganar. Para la revancha. Aquellos <risas> que han llegado tarde en sus comentarios. Vamos a ir proyectando rapidito todos los comentarios eh, para que todos se sientan también tomados en cuenta en esta transmisión donde estamos hablando del libro Molinay y tal vez seguir eh, conversando de, de esta publicación, ¿verdad? Eh, sobre los contenidos científicos. ¿Qué contenidos científicos principalmente aborda Diego esta, esta publicación, y, y referente a esto, a un poco el espíritu del libro, cómo se relaciona además con la divulgación de la ciencia, eh, me imagino que también tratando de acercarla a, a las personas. Eh, sí, es, ese es el sentido final del libro, en verdad, es, esto es un, un producto de divulgación, ya, para, para acercar contenido científico, en este caso, del área de las ciencias naturales. Eh, esa fue la temática que nosotros abordamos con este libro, eh, y comentar brevemente que el libro tiene ocho capítulos, y cada, esto, cada uno de estos capítulos <coughs> es alguna temática, ¿ya? Nosotros tratamos de abordar eh, las temáticas que la Abate Molina había hablado en, en su libro, había escrito. Eh, por ejemplo, se dice que la Abate Molina fue un pionero en eh, comentar sobre hipótesis de la evolución, ¿ya? Eh, tal como lo hizo Darwin, por ejemplo, eh, u otros evolucionistas de la época, eh, o Humboldt, ya los lo grandes naturalistas, eh, y, y eso, lo, hablamos de ese tema de evolución, eh, concretamente cómo eh, Abate Molina eh, trató de, de abordar esta temática, eh, no fue un gran propulsor de ideas de evolución, pero sí las abordó en esa época, en, lo, en 1700, ya que era... Que era eh, importante porque ahí se estaba desarrollando recién la ciencia, eh, y eso nosotros lo le dimos una bajada más actual y ahí creamos infografías en, rele, en relación a qué es la evolución, por ejemplo, ya cuál es el concepto que hoy en día eh, se define como evolución, y, este, y esta temática la abordan en, en los establecimientos educacionales, ya es parte del currículum, eh, de primero, ahí la también puede corregir, pero de primero, medio, ¿ya? Sí. Eh, hay, otro, hay otros conceptos, por ejemplo, de, de ecología, ¿verdad? De, de cómo eh, las especies eh, son importantes en, en, en el ecosistema. Y cuáles son eh, sus eh, funciones ecológicas, ¿verdad? Eh, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, dispersadores de semillas, por ejemplo, eh, controladores biológicos, ¿ya? Eh, que son conceptos que también se abordan en... En, el, en ciencias naturales y que es importante que la, la comunidad los conozcan, porque eh, eso tiene que ver con la conservación de la especie y cómo funcionan las especies en el ecosistema. Perfecto. Camila, ¿algo que, que, que agregar a, a ello? Eh, yo creo que Diego los mencionó todos. Eh, la idea era presentar ciertos estos conceptos como eh, que quizás a veces son un poco... Eh, difíciles, ¿cierto?, de comprender de manera eh, rápida, ¿cierto?, para los estudiantes, y en eso entonces eh, se transformó eh, este, contenido, este contenido científico de la manera más amigable posible para poder ser entregado, ¿cierto?, de manera efectiva a los estudiantes, eh, por lo menos así también eh, lo mencionaron ellos, ¿cierto?, en este espacio que tuvimos también de, de diferentes talleres, eh, que ya mencioné eh, cierto, hace un rato donde también pudimos compartir y la gente nos dejaba sus comentarios acerca de, de los contenidos que, que podían estar en el libro. Así que es bastante enriquecedor. También quisiera mencionar que, eh, bueno, con Diego, Diego, ¿cierto? Eh, director del libro, yo soy eh, del área pedagógica, ¿cierto? Pero también detrás de, de este... Proyecto, hermoso proyecto. Hay asesoría científica, ¿cierto? Hay otras personas que están eh, participando, eh, que están atrás. Quizás hoy día nosotros le estamos compartiendo esto, pero es un trabajo que va de lleno. El diseñador, ¿cierto? También eh, que hizo estos dibujos. Es un seco también ahí, eh, dibuja, ¿cierto? De manera muy creativa. Y todas las personas que participaron en, en, en este trabajo, que es un trabajo eh, en equipo, eh, es un trabajo que que se ha tratado de lograr eh, de la mejor manera y, y eh, muy valioso para los estudiantes. Eso. Vamos a hablar, Camila, en un ratito más de, de los recursos que utiliza este libro, los recursos pedagógicos, y hablamos sí. un poco de la realidad aumentada, o los mencionamos más que hablamos, y sobre el audiolibros, <risa> pero vamos a, a ir también con otros comentarios porque eh, Loreto Fernández, quien ya se ganó un libro, eh, y por este asunto del copihue nos mandó más antecedentes, pues dice que los mapuches consideran el copihue <risas> útil para el tratamiento de enfermedades oftalmológicas, para lo cual se usa el líquido extraído de las flores como eh, colirio. La infusión de las hojas se emplea para problemas nerviosos y cansancio, así como eh, reconstituyente luego de largos periodos de enfermedad. Todos aportando en este programa hoy día. Y a propósito... Pues, a propósito de aportes, Cami, tienes que hacer la próxima pregunta porque no la dimos. La gente está. Ah, perfecto, la gente está atenta ahí para poder participar. Sí, hay bastante gente que está. Eh, hay bastante gente que está atenta a aquellos que también quieren ir por el repechaje, ¿cierto? Vamos a ver de qué manera podemos.. Eh, Así que ahora es importante que van a preparar sus deditos, por favor, porque desde ahora ya <ríe> tienen algunos minutos eh, para poder mencionarnos, cierto, dos reservas naturales de la región del Maule. Así es, es dos reservas naturales de súper la región del la pregunta, Maule. Súper fácil la pregunta. Sí, súper fácil. Ideal que le pudiera, eh, que nos pudieran detallar, cierto, en qué lugar está esa reserva, porque igual nos pueden dar el nombre de la reserva, pero nos gustaría que también nos detallaran la ciudad donde está la reserva. Recuerden, el nombre, el sector y después la respuesta, porque la si respuesta, no vamos a ir así vamos a ir descalificando, estamos muy, muy mala gente <ríe> hoy día. Ya, ya se nos están acabando las... los libros, así que tenemos están que ir sí. estamos más, más, más. <ríe> Entonces, Camila, hablemos de los recursos educativos utilizados para este libro. Bueno, para este libro se utilizaron diversos recursos educativos que, eh, como la realidad aumentada, que ya eh, les habíamos adelantado, ¿cierto? También hay actividades de tinkering, que son actividades para que la gente pueda realizar en sus casas, eh, los jóvenes junto a las familias, sabemos que en estos tiempos eh, virtuales, ¿cierto?, de la casa se está transformando en un laboratorio donde estamos ahí, ¿cierto?, generando estos procesos de investigación, la gente también está generando eh, los espacios, ¿cierto?, de la casa se ha transformado en el espacio de estudio, en el espacio de de todo, entonces queremos que también a través de esto puedan aplicar estas actividades, también hay aplicaciones que van a encontrar dentro del libro, una aplicación directa eh, que tiene directa relación con el ministerio, eh, con, el, con el ministerio, hay, hay Naturalist, si tú me puedes ayudar ahí, Diego, y también tenemos... Eh, y también hay los audiorelatos Los audiorelatos ahí les va a detallar Diego. Está, la cata también nos está eh, escuchando quiénes fueron los que los crearon, cierto, con un estilo. O sea, le dieron le dieron la magia, le dieron la magia porque ya estaban ahí los. La, sí. Y sí. Ellos le dieron la magia para poder llegar, cierto, con a, a este público objetivo, como les mencionábamos anteriormente, que son estudiantes desde primero medio en adelante y público general pero que a mí la primero explicar un poquito en qué consiste la realidad aumentada porque de repente las personas no, no, no conocen el concepto digamos eh, que tiene que tiene que trae el libro digamos eh, la realidad aumentada implica bajar por ejemplo el teléfono una aplicación sí. y Así luego eh, eh, exponiendo ciertas partes del libro eh, se puede generar como acciones interactivas digamos Así es, miren, el libro tiene, acá yo les voy a poder mostrar, a ver, ahí ustedes van a encontrar un pequeño cuadradito. Se ve, sí, se, ¿Se, ve? se ve perfecto. Cubo, ya, entonces claro. las páginas, un cubo. Las páginas del libro que contienen esto, ustedes van a poder, al descargar la aplicación, eh, proyectan, ¿cierto?, sobre la imagen, y esta imagen aparece eh, como en, en, tres en, tres dimensiones, dimensiones. en tres dimensiones. Diego nos puede detallar más acerca de ese proceso de la realidad aumentada. Ajá. Eh, básicamente la, la tecnología fue pensada, como decía la Cami, eh, de, de forma complementaria para el libro, en realidad, pensando en el público objetivo de, de, del producto, eh, que es, es llamativo y en general los públicos más jóvenes, más jóvenes que nosotros, <risa> o más que yo, tengo que decir, <risa> hablaré con mí. Eh, ocupan la tecnología, ocupan el celular, verdad. Eh, ocupan estas aplicaciones, los juegos. Y la realidad aumentada hoy en día es una alternativa, ¿verdad?, para eh, generar eh, atracción, ¿verdad?, a productos como los libros. A, hay muchos libros en, en la actualidad que, que ocupan realidad aumentada y nosotros quisimos incorporarla, ¿verdad?, para eh, ser un complemento y, y una forma más atractiva de eh, tener un, un producto impreso. Y, eh, como les comentaba, básicamente lo que hace la realidad aumentada, eh, ¿ustedes la bajan de, de Android o si tienen iPhone? Eh, como Molinai, eh, es gratis, ¿ya? Eh, y con esa aplicación ustedes pueden eh, ver todas las imágenes que tiene el libro, ese fue un esfuerzo igual de, de Fernando, eh, Fernando de InvadeLab, eh, que finalmente hicieron todas las imágenes que aparecen en el libro en, en realidad aumentada, y finalmente van a poder eh, observar esto, este libro en tres dimensiones y en dos dimensiones, ya se va a proyectar eh, un animal, por ejemplo, o la imagen de la Molina. Eh, en, en realidad aumentada, en, en estas dos o tres dimensiones. Una choreza, como dirían como diría los lolos, Cami. <ríe> Así que todas las páginas del libro que contienen ese cubo, ¿cierto? Es para que ustedes puedan proyectar y ahí pueda aparecer esta realidad aumentada, que sin duda llama la atención. La idea es que el libro pueda cobrar vida, ¿cierto? A través de estas tecnologías para poder generar esta innovación... Eh, y, y llamar la atención, ¿cierto?, de, de los lectores. Claro. Y, y otro, por, por último, no sé si vos, perdón, Patricio, pero no, el libro tiene, el, lo que decía la Cami, eh, los audios, ¿ya? Los audios, sí. El, de veras, lo, lo, lo, lo que lo hizo el, el cole, colectivo Cuento Calipsis, ya que, que son del, de, de, de Cata y de Fernando, son unos grandes amigos, y, y son unos bacanes también, en realidad, para, sí. para los audios. Eh, y con la aplicación también usted, ustedes van a poder eh, escucharlo, audio. entonces van con el teléfono, van a apuntar, por ejemplo, al texto que quieren escuchar, que está marcado con este cubo, y van a poder oír eh, ese relato eh, con el teléfono, ¿ya? Así que también eh, incluye est estos audios, ¿verdad?, que están también pensados para gente que que tiene algunos problemas de visión, por ejemplo, y que eh, es una opción para que ellos puedan escucharlo. Y decir que los audios quedaron súper buenos, en realidad tienen música eh, muy, muy buena, eh, pensada para los públicos, a los cuales está destinado el, el proyecto, así que los invito a escuchar los audios, eh, porque están demasiado buenos. Un libro que, que tiene hartas innovaciones, entonces, con contenido, que tiene estas innovaciones tecnológicas, que son una choreza igual, eh, poder ver las imágenes en realidad aumentada o poder a través del teléfono escuchar el <coughs> audiolibro, que sirve, como dicen ustedes, para quienes tengan algún tipo de discapacidad, discapacidad. Eh, visual o también incluso para pa niños que no saben leer ¿no? y que de repente pueden ir por, a través del teléfono sí. ir escuchando uh -huh. eso. Vamos a ver, Cami, ¿qué te parece si nos repites la pregunta para ver si tenemos nuevos ganadores? Porque además ya estamos como a pocos minutos de cerrar esta sesión. ¿Se ha pasado volando? <risa> entre, regalo sí, regalo. <risa> ¿Entre regalo y regalo? Entre regalo y regalo, perfecto. Eh, entonces la pregunta eh, que hicimos hace unos minutos atrás, para los que se vienen integrando o los que han llegado, ¿cierto? Eh, luego de haber realizado esta pregunta, este desafío cierto científico que estamos queriendo... Eh, instar para que ustedes participen y puedan eh, ganar este maravilloso libro, era que pudieran mencionar dos reservas naturales de la región del Maule, indicando el nombre de la reserva y también la ciudad en la cual estaba eh, situada esta reserva, ¿cierto? El chat está con muchos comentarios, así que Patricio te doy el pase para que puedas... Revisa las respuestas. Gracias, Camila. Gracias por ese pase. Soy como el reportero. <risa> reporte, reporte. Gracias, Camila. <risa> Mira, los comentarios. Ceci Sánchez de, de Soto dice: Esta rosa es para la señorita Camila. Un abrazo para los tres. Oh, muchas nah, gracias. Mucha, sí. mucha, muchas gracias. La rosa para Camilo y el abrazo eh, lo compartimos. Muchas gracias para Ceci Sánchez por estarnos gracias. acompañando. ¿eh? Sí. Y aquí ya viene una respuesta que, ay, oh, no sé si cumple con todos los requisitos. Hola, soy Cristian de Población Fernández, Los Ruiles y Federico Albert. ¿Qué dice oh, el jurado? Le faltó, ¿le faltó las ciudades. Sí. Oh. Sí. <risa> Ahora que estamos un poco más amarrete con los vamos a ser más exigentes yo creo. ¿eh? <risa> oh, Cristian, <risa> siga participando, tenía que poner las ciudades donde son Los, eh, los Ruiles y Federico Albert que estaba al facilito. Yo creo que fue una distracción, Cristian. Siga participando. Se pusieron, se pusieron a marrete en verdad ustedes, ¿eh? <ríe> yo Yo ya estaba que sugería otra resolución, pero, pero ustedes se <ríe> Elizabeth Grandón dice, Elizabeth de Cauquenes, Barrestación, Los Ruiles, Camino a Peyuubo y Federico Albert en Chanco. Parece que, que aquí sí estamos viendo, ¿no? Sí. sí, yo, yo de ahí para arriba, de para arriba. Deito para arriba. Nos faltaron las paletitas para la próxima, sí. Patricia. no, no tenía para para el, otro, para el otro libro vamos a tener más producción. <risa> <risa> Elizabeth entonces eh, gana un libro. Sí, no. yo creo que Patricio igual te vamos a cobrar la palabra porque también estamos eh, con, con otro libro ahí, también del grupo Explora, así que más adelante le podemos comentar ahí más detalles. Regalamos otro libro con esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice el jurado? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ay. Sí, no regalamos sí. otro libro, sí, ya, sí. A ver, es que lo merece. Dailina Aravena dice Hartos del Ircay en San Clemente y los Ruiles en Chanco. Ah, mira. Bien. Dailín se fue más allá de la provincia. Muy sí. Bien. <risa> ah, pero, pero, pero, da, pero da, ella da, ya ganó. Ya ¿no? había ganado. Sí, Ay, ah, ya había ganado. Sí, ya había ganado, así que está registrada. Ya ganaste, Dailín. Así que al agua en esta oportunidad. Vamos con la siguiente respuesta. Eh, Macarena Cortés dice: Soy Macarena, barrio Estación, reserva los, eh, del Barrio Estación, reserva los Ruides y Federico Albert. Oh, Macarena, el mismo es error. Macarena. Y Cristian, ¿de, ¿de qué lugares de son el, falta? El lugar. Ya, al agua también, Macarena, pero todavía queda otra posibilidad de, de ganar. Sí, le queda todavía otra posibilidad de ganar. Nuevamente, vamos a descalificar a Víctor Manuel porque también cayó en... Ha, Víctor ha respondido las tres preguntas, pero con algún detalle. Oh. Víctor de Villa Comercio dice la respuesta a los ruiles y siete tazas, pero no dice de qué lugares somos. Y creo que los el últimos el último, el último regalos del libro deberían ser a la respuesta de las personas que más han perseverado también durante todo el envío, han estado en esta <risa> Sí, podría ser. Sí. Adelante, podemos verlo ahí a quienes han estado ahí atentos, respondiendo todas las preguntas. Pero... Víctor, que se queda hasta el final entonces, porque se puede llevar el premio al esfuerzo. <risa> pero, nuevamente lo descalificamos, son malos ustedes, ¿eh? igual descalificaron a mí. <risa> Marilyn Valenzuela dice eh, Villa Los Lagos, es de Villa Los Lagos en Cauquenes, Reserva Nacional Radal Siete Tazas y los Ruiles. Tampoco pone los lugares. Oh, Se están perdiendo por un oh, detalle. Y como, y como ya no hemos entregado el otro libro, no podemos hacer eh, diferencias. Po. Se quedan eliminados nomás. Eric Ormazábal dice: Los ruiles, los ruiles, y Federico Albert de Chanco. No pone sí. el lugar de donde es Eric. Eh, y me imagino que dice que los dos son de Chanco, ¿no? Pero igual no cumple con algún requisito de. Tenías que ponernos también de qué sector de cauquenes eres, Eric. Sector de cauquenes de donde eres, la respuesta, y en este caso tenían que ser los parques más eh, los lugares donde están ubicados los parques. Hiciste una, una pregunta difícil, Camila. <risa> Leonor Margarita Vega Ávila dice: Los ruiles en Chanco y Federico Albert en Chanco. Es que teníamos que filtrar, ¿cierto?, para los ganadores, si no ahí vamos a tener que pedir disculpas por no poder regalarle a todo. Entonces, había que cumplir al pie de la letra los requisitos para poder ser el ganador o ganadora de esta de esta pregunta, lo lamentamos. Y si Leonor cumplía con la respuesta, no nos puso de qué sector era, así que también queda descalificado. Sí, esa, esa respuesta estuvo súper buena, pero no, no cumplió de dónde era. <risa> Muchas gracias por participar, igual. Emma Muñoz dice, Emma Ruiles en La Vega. No, no. Tienen que ser, pero tienen que ser dos sectores, no uno. Jacqueline Soto Montesino dice, Federico Albert, sector Chanco, los Ruiles camino a la costa. A pasitos del corte. Pero Jacqueline tampoco nos pone de qué sector está participando. <risa> Eliminada. Rodrigo, eh, fuera de concurso. Traiga, <risa> Las Siete Tazas, dice, Parque Botánico, Universidad de Talca y Plaza Vieja, Sector, pero está fuera de concurso. Eh, felicidades Camilo, dice Alfonso Lastra, Olave, que saluda a la nueva candidata a diputada que lanzamos desde nuestra plataforma esta noche. No. <risa> <risa> Muchas gracias Alfonso, cariño. Emma Muñoz Río dice Parque Inglés en Molina, pero tenían que ser dos sectores y poner... El lugar desde donde estaban... Oye, al final parece que vamos a regalar solo un libro con esta pregunta. Oh, no, no puede ser. Macarena Cortés, cuando... es muy importante y relevante que estos conceptos y contenidos se aborden y relacionen más con la vida cotidiana, dice Macarena, muy de acuerdo. ¿eh? Hay que ir internalizándolos también, eh, partiendo por uno, no ir internalizando... Estos conceptos. Catalina Fuentes dice, fue maravilloso haber sido parte de este hermoso proyecto con Cuento Calipsis. Tuvimos el honor de crear los audios, relato del libro. Nos encantó crear este material eh, en formato de audio. No sé si ustedes quieren ahí retroalimentar a, a Catalina Fuentes. Um, sí, bueno, de nuevo le mando saludo a la Cata y al el Fere, ellos son bacanísimos. Ahí tienen muchos proyectos bacanes eh. De hecho, la, ellos hicieron eh, el audio para el primer libro, que es eh, el cuento del primer libro, eh, que es de Sofía y el sí. Keule, ya que también está súper bueno, así lo invito a escuchar ese audio cuento que lo hizo eh, Cata Confer. Eh, la idea de esto era eh, llegar a los públicos con, con estos, con estos audios, eh, buscar o, estrategias ya y no quedarse con el libro impreso, eh, sino que eh, tener otros subproductos, ¿verdad?, del libro, y, y, est y estos audio, como les comentaba anteriormente, eh, quedaron súper buenos, eh, tienen música variada, los lo, lo ocho audios ahí tienen diferentes tonalidades que uno, eh, que ayuda, ¿verdad?, a, a, al relato, eh, a, a mí me gustaron mucho los audios y... Y los invito de nuevo ahí. Eh, están en Spotify, los pueden escuchar ahí y guardárselo ahí como una, una, una, una lista, ¿verdad? Y, y pueden ser fans de los audios de, de, lo audio de, de Molinay. Ah, disponible en Spotify también, ah ¿eh? Qué entretenido, ¿eh? Sí, sí, están, están disponibles. Tenemos más, más comentarios. Rencillas personales también se han dado esta noche. Matías Pocharavena dice, Rodrigo Río Espinaza, ¿para qué quiere libros libro si no sabe leer? Y Rodrigo, <risa> Rodrigo Río Espinaza dice, sigue dando lugares. Recordemos que los lugares tenían que ser, eh, primero, el sector de donde es la persona que está participando y luego la respuesta que tienen que decir los dos parques, eh, pero de dónde son además. Sí. José Nacho Loyola dice, siete tazas y los ruiles, pero tampoco pone ni su sector de donde está participando ni de qué lugar son los parques. Aplausos de Elizabeth Grondón. Ah, y aquí Dalín dice, sí, ya gané, pero sigue participando Dalín. Muy mateada Dalín. <risa> <risa> José Nacho, lo yo las siete tazas en Curicó y los ruiles en Cauquene. Están bien, pero falta el lugar de donde José está participando. Chuta. Qué malos hemos sido con esta pregunta. Camila creó la pregunta. Ella es la responsable de todas estas descalificaciones. <risa> si quiere buscar un culpable, ir a un culpable. Con esto va a caer la, la, candidatura, la candidatura de Camila Diputada. Sí, muchas Estás gracias por mi candidatura de dos minutos. Eh, con eso me despido. Aquí comenzó y aquí terminó. Así es. Estás perdiendo votos, Camila. Rodrigo le responde a Matías, dice, tú me los lees, gorditos, son amigos ellos todos. <ríe> a José Nacho Loyola dice que es de Cauquenes. No sé si eh, califica eso para hacerse acreedor de un libro. Porque él dio la respuesta anteriormente, pero no había puesto de, de qué sector era. Ahí el jurado tiene que deliberar. Yo estoy muy bueno, así que no voy a, no voy a intervenir. <ríe> me duele tanto eso. estoy muy bueno o sea yo, que usted dice que son, nosotros, son los sí, sí, nosotros somos nos malos somos, ¿sí? somos, somos como el jurado malo así de, de los concursos que, concurso. que después de los procesos de elecciones yo era así como el malo y todo eso para hacer preguntas entonces ahora yo ando súper bueno y los malos son los invitados pero a ver, José Nacho, yo le dice siete tazas curicó y los, los ruiles Cauquenes Ya, pero ahí hay, hay un tecnicismo. Pero, ¿eh? Voy a ser más. Sí, sí, sí. Más quequilloso el, el, el parque no se llama siete tazas, se llama Radar Siete Tazas. Ya, entonces, no, eliminado nomás. <risa> lo siento, lo siento. Sí. José, to todavía quedan posibilidades de ganar, ¿eh? Atento porque queda todavía una pregunta. ¿Faltan más libros para la comprensión lectora? Dice Dailina Aravena. José, Nacho Loyola. Bueno, pero, José, para la próxima pregunta tienes que respondernos. ¿El sector donde eres y la respuesta? Ahora el jurado está ha descalificado... Bueno, eh, eh. Y lo ideal es que sea en un comentario, que sea en un comentario ordenadito para ahí podamos leer completa la respuesta. Por su parte, Erick Ormazal dice que es de población Ratulemu, dice Los Ruiles y Federico Albert, ambos de Chanco. Bien, eh, yo, ahí, ahí tenemos un, un ganador. Por Muy fin. Bien, ahí nomás. <risa> Dijimos entonces ahí a ganador. Me fluso, bien, bien. Que, un aplauso, me pero aplauso, me aplauso, me faltan los aplausos y las fanfarrias de fondo. Para, en su programa. Patricia, ¿eh? pa Está muy bien. Nos faltan nos las fanfarrias ahí. Nos faltan recursos para implementar esas tecnologías, Camila. Si explora, nos ayuda. Aquí tenemos los, los aplausos virtuales. Ya, entonces, Eric Ormazábal se ganó el, el otro libro con esta, con esta respuesta. ¿Es el ganador número 8, si es que no me equivoco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así es, ocho. Podría ponerle el numerito al lado, prima, para que no esté contando al aire. Perfecto. Sí, así es. llegando activo. los, llegando Perfecto. los, los Perfecto. saludos para, para Camila. Eh, Marcia Torres dice, felicidades. Profe Cami, saludos. Ah, mira, claro, generación. Muchas gracias, Sí, sí, ya fueron mis apoderadas, sí. Sol. De la Sol, Tierra Naciente, dice Soy de la vía Alto del Río Cauquienes, la reserva de los Ruiles, perteneciente a la comuna de Chanco, ruta M 50 y la reserva Federico Albert en la comuna de Chanco también. Oh, Miren, está buena la, la respuesta. Sí. creo que se merece. Se merece, sí, un día sí, merece. se merece Se me merece. Sí. Y hasta el kilómetro donde está la ruta, ¿cierto? Todo perfecto. Claro. Sí, pero aquí, Aquí sí eh, tenemos un problema porque su nombre real no creo que sea Sol-Tierra-Naciente. Ah, ¿Cómo sí, lo hacemos? <ríe> ¿Cómo, cómo vamos a, a, a, a verificar la identidad en este caso? Y es de la Vía Alto del Río, bla, bla, bla. ¿Se nos puede dejar quizá un mensaje abajo? Eh. Indicando que, su nombre. Que Sol, Tierra Naciente, nos envíe por el Facebook un mensaje interno con su nombre. No tiene que cambiar la fotito porque en este caso la fotito del avatar va a ser el, lo que compruebe que es la autora del, del mensaje. <risa> <risa> Vamos a tener que contratar peritos para, para los próximos... <risa> para identificarlos, claro. Cristian Sánchez dice, hola, soy Cristian Sánchez, de Población Fernández, Federico Albert, en Chanco y los Ruiles, Camino a Peyúgue. Saludos a Cami y a Diego. Ah, mira. Compaterismo sí, incluido. Compaterismo incluido al, de al Cristian. Al, al, al Saludos a Cristian. Pero ya se entregaron los libros de esta, de esta, de esta pregunta, así que Cristian quedó descalificado. Ah. Pero está Llegamos, excelente su respuesta, sí. Ahí vamos a ir eh, proyectando lo, los eh, otros saludos, mensajes que han ido llegando. Eh, muchachos, y ya se cumplió el tiempo pactado, pero eh, que nos hablen, que nos comenten, referente al trabajo que realiza Explora Maule, que están realizando ustedes este año en un año de, de pandemia. Sería interesante saber en qué consisten las actividades que están realizando. Alarguémonos un poquito más. <risa> Tenemos buena audiencia, parece, tenemos buena no, audiencia. Sí, <risa> no, bueno, bueno. lo primero es que queremos agradecerle a todas las personas que están, eh, tenemos muchos comentarios, y así que a todos los conectados que están, eh, el interés también que han tenido por conocer, ¿cierto?, este maravilloso libro, eh, así que les agradecemos enormemente para que se mantengan ahí, no se vayan todavía, porque queremos contarles más detalles de Explorables. Sí, bueno, comentarle, desde el Explora tiene dos áreas, yo, yo Cami, yo creo hablo de área de divulgación y tú hablas del área Explora. Sí. Eh, tiene esta área, dos áreas básicamente, una que es para trabajar con, con la comunidad en general y es eh, donde se inserta el libro Molinay, ya es el área de la divulgación de la ciencia. Eh, eh, tenemos diversas actividades desde Explora Maule. Eh, Todas las semanas tenemos una charla, por ejemplo, de algún científico o científica que aborda un tema específico, ¿verdad?, y lo da a conocer a la comunidad. Y también tenemos dos talleres súper entretenidos que los hacemos los días sábados, ¿ya? ¿ya? Que es un taller para niñas y niños en, en, en la cual eh, eh, ellos eh, trabajan eh, con algún especialista. Ya son talleres eh, en la cual los niños están trabajando de sus casas, a veces están con sus mamás, ¿verdad?, eh, hay mucha gente de, de Cauquenes que ha participado, así que los invito a estar atento a las convocatorias que hacemos desde Explora. Y estos talleres van todos los sábados entre las 10 y las 12 de, de la tarde. Ya son dos eh, en ese periodo. Eh, y también tenemos una plataforma que, que está súper entretenida, eh, que también los invitamos a, a visitar, eh, que se llama recreoexplora.cl. Y ahí van a poder encontrar eh, diferentes productos que nosotros hemos hecho. Eh, desde videojuegos, por ejemplo, eh, otros libros también, hay un libro que está súper bueno que se llama Cubios, que también es de ciencias naturales, eh, pero la gracia de eso es que los niños, las niñas y la familia en general, pueden eh, recortarlo ya y armar un, un animal, ¿ya? pueden armar un delfín, por ejemplo, un, un delfín chileno, eh, pueden armar un, un ave, Ya, así que eh, todos estos productos están alojados en esta página, recreoexplora.cl eh, y los invitamos a visitarla y puedan eh, divertirse, ¿verdad?, y aprender de ciencia y tecnología eh, con nuestra página. Perfecto, siguen llegando los comentarios. Elizabeth Grandón dice, mi colega de ciencia trabaja con Explora y es una bella experiencia para los niños. Debates, investigaciones conforman la comunidad. Eh, tenemos más comentarios, Jaime Mito Muñoz dice, ¿cómo hicieron para que Estudio eh, Ghibli colaborara con el libro? Si quieren responder, chicos. Mira, buena pregunta en realidad. Buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, el, esto en, en, en realidad es, ojalá Estudio Ghibli no, no hubiese financiado, yo creo, el libro, <risa> o, o de apoyo, o hubiese sido un honor, yo creo. Eh, o por lo menos pat, patrocinarnos, patrocinarnos así prestar el nombre, pero no, la idea fue eh, pensada en, en ese tipo de, de ilustración, ya de, de, de estudio Ghibli. Eh, Manuel, Manuel Ortiz, que es el, el diseñador del libro, ahí tiene, hay unos gustos personales, ¿verdad?, por la animación japonesa, por este tipo de diseño, eh, y, y a mí igual me gustan mucho eh, las películas Ghibli, yo las sigo harto, eh, y de ahí nace un poco la inspiración para el diseño, eh, y también probé, es que este diseño está probado que, que es atractivo para todos los públicos. Así que en, nos colgamos un poco ahí del fanatismo que tenemos eh, de, de Ghibli y, y lo tratamos de plasmar en, en el libro. Pero en, en algún momento vamos a hacerle llegar el, el libro ahí a, al estudio Ghibli a ver si nos patrocinan <risa> una segunda edición. Bonito sería. ¿Ya tenemos cuánto? ¿Ocho ganadores durante esta noche, Camila? Tenemos ocho ganadores durante esta noche. Eh, antes, bueno, quiero también agregar que eh, los cubios que nos estaba mencionando Diego anteriormente eh, son juguetes, ¿cierto? son Están en formato Paper Toys. Para todos los profesores, hay bastantes profesores que también nos están viendo eh, en esta jornada, así que ustedes pueden ingresar a la página www.recreoexplora.cl y hay bastantes recursos educativos que les pueden servir para que ustedes puedan aplicar, ¿cierto?, eh, con sus estudiantes. Como Diego les mencionaba eh, anteriormente, bueno, Explora se divide en dos. Tenemos también el área educativa. En el área educativa eh, de Explora, ¿cierto?, estamos con diversos programas, eh, Anuales, eh, donde trabajamos con establecimientos educativos, con docentes de la región, con educadoras de párvulo, eh, programas de integración escolar, también trabajamos con eh, profesores de educación básica y también investigación e innovación escolar, donde muchos docentes de la región, eh, ¿cierto?, realizan investigación junto a sus estudiantes para luego participar en el congreso ya regional y finalmente este congreso nacional que se hace. Bueno, por estas por esta, eh, condiciones eh, contextuales en las que estamos, ¿cierto?, debido a la pandemia, eh, este año se va a realizar un congreso nacional eh, virtual y también va a haber un congreso regional que más adelante también a todas las personas que okay. estén interesadas y a todos los que nos están viendo van a poder eh, ver, ¿cierto?, los registros de estos estudiantes junto a sus docentes que quieren entregar, ¿cierto?, eh, los resultados y socializar sus investigaciones. Tenemos eh, programas para los más pequeñitos, eh, las convocatorias ya están cerradas, ya se está ejecutando este programa, eh, es la primera aventura científica que queremos que los niños y niñas vivan y disfrutan, cierto, que, que se empapen de las ciencias desde eh, los niveles iniciales, desde las primeras edades, eh, donde ellos a través de la alfabetización científica y del juego puedan lograr, cierto, eh, adquirir estos estos conocimientos científicos para poder luego relacionarse con el entorno de manera más amigable y poder eh, sin duda comprender estos fenómenos científicos que van ocurriendo. Ya eso está a cargo de las educadoras de Párvulo, eh, muchas educadoras de la región, de jardines infantiles, de establecimientos educativos han participado y es muy enriquecedor poder trabajar con ellos. También tenemos una convocatoria abierta para las, las docentes que nos están mirando o para que le puedan comentar a sus colegas de eh, Upalab eh, Ciencia en el Territorio, que está dirigido a primer ciclo básico. Ya Así que todos quienes tengan eh, jefatura o algún taller de primero a cuarto básico que quieran eh, participar junto a nosotros está la convocatoria abierta tienen que inscribir a sus estudiantes, ¿cierto? Y vamos a vivir una aventura bien bonita porque los niños eh, hacen un viaje donde traspasan desde eh, convertir su casa en un laboratorio de ciencias, luego eh, la casa se convierte en un museo, en un espacio de museo patrimonial y finalmente en un espacio de creatividad tecnológica, ¿cierto? De innovación tecnológica. Eh, luego se realiza como un desafío con la familia, y bueno, más detalles ahí lo pueden encontrar en la página de Explora para que vayan, descarguen las bases, se puedan inscribir y, y todo eso. Pero eso a grandes rasgos es lo que estamos generando. Eh, eh, a todos quienes quieran ser parte, sigan nuestras redes, ¿cierto? Para poder estar en contacto, tenemos eh, espacios de red para poder compartir con docentes, con públicos directivos o con las personas también que eh, luego de esta jornada, que quizás no hayan podido estar el día de hoy, pero que vayan a ver este, esta transmisión en vivo, ¿cierto?, les interesa. Oye, además, invitar a todos los profesores, a la gente que tiene que ver con los establecimientos cauqueninos, que cuando explora, hace convocatorias para participar de estos proyectos, también participen y hagan finalmente vivir a sus alumnos experiencias bonitas y didácticas relacionadas con la ciencia, con la cultura, y que es como finalmente se aprende a través de la experiencia son aprendizajes que son más orgánicos y que se tienen a más largo tiempo. Entonces, son bonitas iniciativas que ojalá todos los que se relacionan con el mundo de la educación también tengan súper presente, sobre todo ahora, ¿no? Que se trata de revalorizar todo lo que son los procesos educativos y que estos tengan una forma más didáctica y más integrada de los jóvenes donde se sientan parte y no como meros espectadores lateados en una sala de clase de solo teorías. Sí. Claro, y además ahora virtual, ¿no? Virtual, sí. Esa es la gran dificultad y el gran desafío de los docentes actualmente en estos contextos que... Y de las familias también, ¿eh? aquí hay un rol importante también de las familias y que todas las familias que nos estén escuchando también, como les mencionaba Diego, hay espacios eh, bien bonitos que se están generando en, en estos espacios del día sábado donde participa la familia, eh, donde la ciencia y la tecnología llega directamente a las casas, donde pueden realizar estos experimentos, pueden compartir, pueden aprender. También no es algo curricular, ¿cierto?, que esté dentro de, de, del programa de clases, pero si ustedes están interesados en, en la ciencia y la tecnología, pueden eh, entonces ser parte de esas instancias que están para la familia los días sábados. Estimada Camila, vamos a, a dar otra pregunta, pero antes recordarle a todos los que van a participar, que tienen que poner... <risa> El sector de, de, de Cauquén, y Pellugue, desde dónde están participando. Su nombre, si es que tienen un nombre de fantasía en, en, en el Facebook, ¿verdad? Un nombre real eh, para asociarlos. Y la respuesta a la pregunta que va a dar Camila. ¿Cuántos libros vamos a regalar con esta pregunta, Camila? Diego, Diego, ser? Diego, ¿cuántos libros? Diego, ¿cuántos libros? Diego es el malo en esta oportunidad. <ríe> Diego, no, Diego no, no. No, Diego, en, no, en la... no, no, Diego, tú no eres el malo, no, pero allí vamos a preguntarle al director del libro también, ahí para darle el paso de director. ¿Cuántos eh, libros no sé. tú crees que deberían? Y yo creo que Diego debería decir la próxima pregunta. <ríe> oh, <ríe> Mayor responsabilidad no, aún. <ríe> <ríe> um, yo, yo no, yo, yo tengo libros a cantar que los puedo mandar a Cauquene, ¿eh? Puedo decir ¿no? 15, 20, no, 10, pueden ser 10 no, 10 o mucho. Yo creo que está siendo demasiado generoso. <risa> no <risa> mal a usted, ¿eh? <risa> Patricio. Eh, Patricio está ahí. Dificultando. Yo creo que. No, yo no soy yo no el malo, yo quise regalar no, harto. ¿sabes? Por eso, Diego, Diego regalando la mayor cantidad bondadoso y Patricio pone la, la traba, la dificultad. Diego eh... uso eso para sacarse la chapa de malo y que alguien tuviera que decir que no podemos, que no podemos? Y pasarla, pasártela a ti. Ah, Pero tiene mira, que hacerse cargo de ese programa, bueno, vos, no... eh, primo Patricio. ¿eh? Oiga, prima, la pregunta que viene es muy fácil. Eh, por lo tanto, hay que responder el sector de dónde son y la respuesta, que es facilísima, Así que yo creo que, y si regalamos cinco, porque yo creo que muchos van a juntar los cinco primeros que, que digan bien la respuesta, yo creo que estaría sí, bueno. Sí, está bien, está bien. Ya, está bien, está bien. Cinco, ya, vamos a anotar aquí, vamos a registrar cinco. Ya, uno, dos, tres. <risa> Cuatro, cinco, ya. Ya, ¿cuál es la pregunta? Pues si no hay. La, la pregunta, pregunta, la pregunta tiene que es. Ser, ah, ya perfecto ah, ah, no, si, la, no si la tiene la Cami la, es mala ah. nomás que quería ah yo, yo la estaba buscando acá en el libro Molina y la más difícil que que ah podemos. no pero Diego no, sí, Diego o sea, ya hazlo. la tiene la Cami no no Diego no Diego, no dale. dale tú nomás que que la viera muy difícil era muy difícil <risa> eh, queremos que nos nombren eh, uno o dos vamos no, a dar, uno, eh, uno uno más. uno uno uno más ya ya prepare por favor eh, el teclado Está, estamos dando tiempo para que esté directamente ahí donde dice comentario y comienza a escribir rápidamente, enviar. Ya, entonces para eso, por favor, no se le olvide a todas las personas que nos están viendo. Nombre, sector y luego la respuesta. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ya, vamos a ir entonces. Nombre de un árbol nativo. Vamos a nombrar un árbol nativo. No diré, no diré nada esta vez, nos dice Aileen. De nuestra zona, de nuestra región. De nuestra, de nuestra región, sí, así es. Solo uno, recuerden sí. el nombre, sector y la respuesta. Mira, aquí ya tenemos la primera ganadora, Daniela Martínez, dice que Mira es de Santa Sofía, Cauquenes, y su respuesta es RUIL. RUIL. Bien, excelente. ¿Ganó Daniela Martínez de ¿Dentro? inmediato? sí. Uh -huh. Pueden ser, para sumarle a la, la pregunta, nativos y endémicos, ¿ya? Ya, nativos y endémicos. Nativos y endémicos. Tenemos ya más respuestas. Así que Daniela, Daniela ganó su, su primer libro. Sol Tierra Naciente dice que su nombre es Solange, eh, pero Sol Tierra Naciente ganó de Nanto, ¿no? Sí, pero ahora no está dando sí, el nombre para que la registremos. Ah, verdad. Solange Ornozábal ancho la, he y la registra. Villa Alto del Río, Cauquenes. Igual hay claro. da respuesta como el Peumo, que también está buena, pero como ya ganó, ¿qué haces? No ¿Le podemos ganar el libro? Esto con claro. claro. Leería lo pero mismo. Es... No tiene sentido porque leería lo mismo. <risa> Rodrigo eh, Ríos, que ha estado muy activo hoy día, dice, Rodrigo, usted tampoco va a ganar más libro No ponga sus sector. Ahí <risa> si... no está fuera, fuera de concurso. <risa> Emma Muñoz, eh, de Bombero Benítez, ex camino nuevo, ahora vive en Molina, ahora vive en Molina y dice el Sauce. Ahí no sé. Uh, es que Pero vive en Molina, vive en Molina. Tenemos ah, la dificultad yeah. de que vive. Lamentamos, Emma. Eh, lamentablemente eh, Chanco. No la y Ube, sí, tiene que ser de la provincia para poder entregarle oh, el. Pucha. ¿Y cuándo van a estar ustedes en molinanet.cl regalando <risa> libros? Pronto, pronto yo creo, vamos a estar ahí. Próximamente. En, en Maule, Maule Norte. Jacqueline vuelve a cometer el mismo error de antes dice: soy Jacqueline de Cauquienes Ruil, pero no nos ponen... Ah, de Cauquenes, dice. Queda calificada esta vez Jacqueline o no. Ruil, dice. Jaqueline de Cauquienes, soy Jacqueline de Cauquienes-Ruil. Le, le falta. El el... Pero igual es de Cauquienes. Lo, lo, que, lo ideal es que diga el sector también, pero es de cauquenes Yo creo que, que califica. ¿O no? ¿Ven que ustedes son los sí, malos? Sí, no nos pongamos, yo creo que sí, ya, ya claro, estamos finalizando el programa, no nos pongamos este. tan, eh, eh, tan quisquillosos, yo creo que sí. La diputada Yo, yo, está... yo, yo, yo, yo, estoy, yo estoy poniendo el, el suspenso en el momento, nada más que soy yo ahí. Está perdiendo votos la diputada. <risa> Mientras tanto <risa> falta la música de suspenso para poder... <risa> ¿Cuánto nos faltan de esta, de esta respuesta? ¿Cuánto dijimos que íbamos tres. a entregar? nos faltan tres, son cinco, nos faltan tres. Ah. Nos faltan hartos, pues ya vamos. Con la siguiente, eh, Macarena Cortés, del barrio Estación, Cauquenes, dice Ruiles. Habló en plural, yo creo que está bien también, Macarena. Sí, también, sí. sí. está bien. El premio para Macarena, sí. El premio Se para Macarena. Además que ha, ha participado en otras preguntas también, la recuerdo. Ya, Queremos invitar idea. también a la gente después pues, cuando, cuando reciban sus libros, ¿cierto? Que sigan la red arroba naturaleza-bajo molina y puedan etiquetarnos, ¿cierto? Ahí con la fotito del premio para cauquienes.net, también arroba cauquienes.net, eh, eh, y nos pueden etiquetar en Instagram para poder compartir. Ahí, ahora dice, ahora Víctor Manuel. Víctor Manuel de Villa Comercio, la respuesta es Boldo. El jurado dice que sí, da su aprobación. Así que, Sí, Víctor bien, Manuel. Víctor, bien, el boldo ahí, un árbol nativo de, de la zona central. Sería el doceavo libro que lleva con Víctor Manuel. Oye, que, que llevan hartos libros regalados. Libro, dónde, ¿Dónde los vamos a sacar ahora? No sé dónde los no vamos a sacar, sé, ¿Los tienen en verdad o no? La Cami los tiene. La los sí, tiene. A, a, a, a, a, a mí me quedan dos. <risa> se perdieron. No el único que, que me, me queda, queda, el mío. Uh, a, mí no uh, llegado, a mí no me ha llegado ninguno ¿eh? <risa> que me registre. Los suyos van viajando, van viajando. Van viajando. <risa> <risa> el delivery se atrasó. Eh, Marilyn Valenzuela dice que es de Vía Los Lagos de Cauquienes. Eh, la respuesta es Quillay, dice. 15 el jurado? Bien, bien, sí, excelente, buena respuesta. Excelente. Otro libro más. Otro libro más. ¿Cuántos nos quedan, estimada Camila, diputada? ¿Cuántos nos quedan libros <risa> ¿Cuántos más? Eh, no, no, no. Ahora, actualmente esta pregunta ya no nos quedan, porque ya entregamos a los cinco ganadores de la, de la respuesta. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Sí, Entonces, no, nos quedaría, no nos quedaría más de esa respuesta Teníamos más respuestas eh, Quizás sería Álvarez, interesante Ah, claro, ah, Retulemu De Retulemu, dijo Guillay. No tenemos ningún ganador de Retulemu o sí? No, de Retulemu no, no, no tenemos no. ningún ganador de Retulemu Yo creo que por, por ser una valiente que participó desde Retulemu La Camila debería regalar su propio libro <risa> bueno, le voy a regalar mi propio libro. <risa> Muy bien, Minerva. Ahí le vamos a regalar mi propio libro. Está bien. Minerva bien. se ganó un libro también. Sí, pero quizás sería interesante, eh, como para cerrar eh, también y para que la gente pudiera contarnos por qué quiere ganarse el libro, eh, por, qué, por qué le interesa este libro. Que es lo que le llamaba la atención, el mejor comentario también podríamos premiarlo, yo propongo eso, ah, propongo mira. eso porque queremos saber, buena, queremos saber si le ha parecido a esta instancia, ¿cierto? Que, que, ¿Por qué quiere eh, ganar este libro? ¿Por qué usted lo debería tener? ¿Por qué? ¿Qué, qué características? ¿Por qué usted y no otro? Así. <risa> ah, mira. Oye, y ya estamos la hora, así que empiezan a responder al tiro eh, para ir sacando Desde ahora ya. ganadores porque <risa> a los van a retar ahí porque se están demorando más de lo, de lo pactado. Como, como la Cami ya hizo la pregunta, nuevamente ha quedado eliminado nuestro amigo Cristian Sánchez, dice Cristian Sánchez de Población Uy, Fernández. De okay. la, la responsable de que Cristian haya quedado eliminado nuevamente es Camila porque... Antes de leer su comentario, dio la, otra dio la otra pregunta. Así que Cristian, siga participando, que ahora puede ser su momento. ¿Cuántos, li ¿Cuántos libros, Camila, vienen con tu última pregunta? ¿Cuántos libros pueden ser aquí en la última pregunta, Diego? A meditar. A, estamos, medita estamos meditando con... Según el nivel eh, el de la con el, equipo, con el equipo, con el equipo. Sí, sí, sí, según el, sí. sí, según el nivel de la respuesta. Yo creo que vamos, vamos evaluando, podrían, ser, podrían ser tres caminos, ¿no? Después ¿Sí? podemos hacer un, un, un delivery a cauquenes sí. en tu dirección. dejémoslo en sí, tres mínimos. Sí. Tres, tres mínimos, sí. Se pueden trabajar con uno más, después, pues. <risa> <risa> Dependiendo de la respuesta, sí. digo yo. Ah, mira, Macarena Cortés, que ganó hace poquitos, eh, da las gracias, dice que es profesora de historia, así que... Eh, bien Macarena ahí se lleva su libro, un pequeño reconocimiento en medio de toda la labor que hacen los profesores también, ¿eh? Eh, Lo sí, saben ustedes. Eh, la labor que hacen los docentes. Lo saben sí. ustedes muchísimo, que trabajan muy de cerca con ellos, y bueno, la Cami, que además es profesora. Eres una profesora ver. enojona, Cami, ¿o no? Yo me como mantengo como profesora, así que no quiero nada de la política en mi área, por favor. Mi, mi vocación siempre ha estado ahí. <risa> Eh, no, no era enojona, no, no, no era enojona. Eh, bueno, había momentos, ¿cierto?, donde algunos estudiantes se ponían ahí más desordenados y había que calmar un poco la sala de clases, pero no, enojona, no me consideraba seria en momentos, ¿cierto? Pero eh, tratando de entregar lo mejor a mis estudiantes. Ya, chiquillos, recordemos que tenemos eh, la última pregunta de Cami, es para las personas que quieran participar ya por los últimos libros, al menos tres vamos a regalar, así que eh, solo tienen que responder por qué se quieren ganar el libro, simple como esa. Recuerden, el nombre, el sector del que son en cauquenes están Copayúwe y por qué se quieren llevar estos últimos libros. Eh, Camila va a estar ahí muy, muy acuciosa a la respuesta para regalar ya los últimos libros. Eh, porque nos estamos despidiendo, supuestamente teníamos que terminar a las 10, chiquillos, y ustedes, gracias por, por, mantenerse, por mantenerse ahí con en nosotros. En cualquier minuto nos desconectamos. ¿no? Pero, pero Camila, ¿cómo es eso? Vamos a esperar las respuestas de la gente, porque queremos saber, ¿cierto?, la opinión, y queremos saber por qué ustedes deberían ganarse este libro, puede que hayan ahí más ganadores también para que nos vayan comentando. Ahí están eh, respuestas. Sergio Pérez dice, eh, muy buena profesora y si es del barrio Estación, mejor. Eh, ahí eh, como respuesta a la profesora Macarena Cortés, que se ganó un librito. ¿eh? Eh, la Cami es un amor, no creo que sea enojona, dice Dailín Araven. Ah, uno ve caras, no corazones, Dailín. <risa> <risa> no, la Cami es muy amorosa. Es muy, mi prima es muy amorosa, de verdad. Gracias, primo. primo sí, nos han... <risa> no apoyamos en la familia, no apoyamos en la familia. De hecho, Diego, mañana mismo también se va a poner el apellido Díaz y vamos a generar aquí las familias. De oh, Yo amigo. Debo decir que nunca he visto a la Cami enojada desde que la conozco, así que hay un dato para sí. la discusión. <risa> Espero que nunca vean, no. Pablo Amaro dice Hola, soy de San Clemente, me gusta la lectura y sería muy interesante tener un nuevo ejemplar de las letras, siempre es bueno ah. oh, Pablo interesante, muy interesante su comentario pero lamentablemente en esta instancia estamos regalando a la provincia de Cauquienes y... queda ah. fuera de bases. queda fuera de base su comentario <risa> Que, que ha eliminado Pablo gracias por estarnos viendo Pablo de, de todas maneras, eh, pero claro pero resulta que no hemos recibido más respuestas ¿eh? y la, es, la respuesta, es la pregunta más fácil de todas, solo que nos digan por qué se quieren ganar el libro y eh, estamos recibiendo otro tipo de comentarios eh, como por ejemplo Alejandra Vázquez que es de Villa Las Palmeras dice excelente personas, las tres muchas gracias Alejandra Ay, muchas gracias Alejandra muchas gracias, muchas gracias Alejandra yo creo que solo por ese comentario Alejandra debería ganar su vida. Sí, yo creo que sí, al tiro. Sí, sí. Alejandra. ¿Qué dice la Cami? ¿Qué sí, la Alejandra. Alejandra. Ah, bien. Sí. Que es la jurada más, más estricta. Es la, más estricta de esto. No sé quién notario <risa> científico es. Era Diego. Alejandra Vázquez. Oye, Corre se pero sería, ya todos se tiran la pelota, nadie quiere asumir que es el malo de este, de este grupo. <risa> Macarena eh, hay, Cortés hay dice, es muy eh, relevante que las personas conozcan su entorno y que lo cuiden y se interrelacionen con las demás asignaturas. Ella es la profesora que ganó hace un ratito, ¿eh? que nos entrega ese, ese, ese lindo sí, mensaje una, además. Una, una. Pablo Amaro pone ahí unos monitos porque lamentablemente quedó descalificado por ser de otra comuna de la región. Lo, lame, del lo lamentamos, Pablo, lo lamentamos. Que la Cami quiere ser concejala. <risa> no, no, no, por favor, ya. <risa> despolitice mi, mi... <risa> tu, tu juicio. <risa> Despoliticeme, por favor. Jacqueline Soto Montesino dice: Hola, mi nombre es Jacqueline, vivo en el sector centro, cerca del puente, en Cauquenes, Maule. Eh, su libro es demasiado llamativo y es un incentivo para las personas que no les gusta mucho leer un libro didáctico y pone aplauso, no sé si Jacqueline había ganado antes o no, parece que sí oh. sí, sí, Jacqueline había ganado Jacqueline ya teníamos acá registrada el número 10, eh, Jacqueline <risa> Muchas gracias Jacqueline Soto Jacqueline Soto Cristian sí. Sánchez Persevera, soy del sector Población Fernández y me gustaría ganar este libro, aprender más sobre el área de la biología, soy profesor de ciencias químicas y me gusta mucho la temática que nos dan a conocer eh, con este buen instrumento. Bien, Cristian, hasta que se ganó el libro, Cristian. Muy merecido. Sí, se lo ganó, se bien, lo ganó, buena respuesta. Cristian <risa> Christian Sánchez, entonces, eh, tiene ahí también su libro. Saludos para el profesor eh, Cristian, él, él ha participado ahí con Explora también en algunas iniciativas. Ah, muy bien. ¿No es Cristian Sánchez el de la tele? El profe. No, no, no. Es familiar, familiar también. Aquí tiene un lazo sanguíneo. Luz del Carmen Morales Álvarez dice, Luz del Carmen Morales Álvarez de Villa Retulemo, Cauquienes. Respuesta, me gustaría investigar de cosas y ese libro me gustaría para saber un poco más de ciencias Luz bien, del Carmen bien, se bien, lleva super. también ahí su libro Luz del Carmen Morales Álvarez uh -huh. Sergio Pérez dice siempre es importante la lectura y sobre todo en estos tiempos Sergio Pérez del barrio Estación Cauquienes mira, Sergio Pérez Sergio Pérez concejal se lleva un libro porque respondió por qué quería llevarse el libro Bien. Súper, muy bien. ¿Hasta autoridad lo tenemos viendo? ¿Te va a llamar Sergio Pérez? <risa> <risa> ofrecerte una lista, Camilo. No, por favor. Joana Muñoz dice, hola, soy Joana de Valle Grande, Cauquienes, me gustaría tener uno de esos libros porque siempre es bueno aprender cosas nuevas, especialmente cuando uno tiene hijas pequeñas a quienes enseñar. Sobre todo cuando los libros son motivadores. Oh, qué bonita respuesta. Sí, qué bonita sí. respuesta. Dios, sí, un libro, Una... un libro para ella. Sí, muy bien. La dejamos registrado, un libro para ella. Muy bien. Quiero decirle La... que usted, eh, Patricio, ha excedido el máximo de libros. <risa> no, no, no. <risa> <risa> máximo y a y podemos retirar. Está, <risa> no, está de bien el libro. <risa> Devuelva el libro que va viajando, por favor, regréselo. Puede decirle al delivery, devuélvase por favor, llévelo. Devuélvalo al remitente. Al remitente. Al remitente por... Mira, no, tres. Hay personas que ganaron igual eh, pusieron su respuesta. Y se me lo gané, pero quería ganarlo porque cualquier acercamiento audiovisual a la naturaleza nos hará apreciarla aún más, dice Víctor Manuel, que también se llevó uno de los eh, sí, libros. Mujer. Lorena Fernández dice, eh, yo ya gané, pero aprovecho de contar que como tenemos el primero, mi hija lo ama, la realidad aumentada fascina hasta los adultos, si bien es para enseñanza media, es un libro para aprender en todas las edades. Felicidades. Qué bonito sí, comentario. Sí. Rodrigo Ríos Espinaza dice felicitaciones al panel, muy interesante el live, espero que repitan más seguido en nombre de la cultura, genial, que se incentive la lectura en nuestra provincia, gracias Rodrigo, pero no se lleva un libro Rodrigo. Ha estado intentando llevarse un libro <risa> durante toda la noche Rodrigo Ríos Espinaza. Pero si Rodrigo está de los primeros, él fue el primer ganador. La gente siempre quiere más Camila. <risa> <risa> Rodrigo... Un abrazo y gracias por haber estado eh, durante toda la semana. Y Jacqueline Soto Montesino ahí manda también corazones, aplausos y libros. Eh, bueno, muchachos, ya son las 22:40 horas yo creo que ya es momento de ir cerrando. ¿Cuántos libros regalamos al final, quería Camila? 19, 19 libros. 19 libros, wow, oh. números. Yo creo que deberíamos cerrar con una cifra redonda, ¿no? <risa> hacer, un esfuerzo, sí, hacer un esfuerzo por, por llegar ya, a bueno, los es, No sabemos, no, no, no sé si le han llegado más comentarios ahí de la o quiere. Hagamos Pero, el esfuerzo. Es que como ya despedimos, la gente se está despidiendo nomás. Pero eh, ya pues el último que diga, yo soy de, no sé, población Fernández, me quiero llevar el libro, eh, Estaría muy se lo gana nomás. Y mira, aquí tenemos justo. Ah, no, los ganadores están, están comentando. Son ganadores agradecidos los chiquillos. ¿eh? Eh, gracias a los tres, dice la Aravena. Cariño Sakami, la futura yeah. diputada. Eh, muy buena iniciativa, dice Macarena Cortés. La invitación a Macarena también para que incentive a sus colegas a participar de las iniciativas que tiene Explora. Alejandra Vázquez dice muchas gracias por el libro. Eh, Cecilia Sánchez de Villa Futuro 2000 Barrio Estación. Yo también gané y quiero felicitarlos. Mi hija feliz porque ella es muy motivada con la lectura. Así que felicidades. Y parece que no va a llegar el último comentario y, y Luz del no, Carmen no. que también creo que ganó. Bueno, estamos despidiéndonos. Eh, ahí manda corazones Luz, Luz del Carmen Morales que también fue una de las ganadoras de esta noche. Estamos despidiéndonos. No llegó el último ganador. Era lo más simple. <risa> si yo, quiero, yo quiero el libro 20. <risa> <risa> claro, era Que diga eso, que yo, yo quiero, quiero el, nube, el número 20. Claro. Sí. Que diga, yo quiero el. Que tenemos, 40, tenemos 40 conectados y ninguno dice, yo quiero el libro 20. La gente quiere más. La gente quiere más preguntas, pero por horario ya no podemos. <risa> Salud, pero eso quiere, yo quiero el número no. 20, pero... Saludos desde Villa, las Araucarias, se ve muy bueno el libro, saludos a la tía Camila, dice el, Elsa Pereira. Elsa ganó, ¿no? Parece que, parece que Elsa no ganó. Ahí está el número Elsa? 20, vos, ¿no? Elsa, es que sí, no va, el número 20, Elsa, ¿no? sí, dejemos ahí. Ahí cerramos con él. Irse. Lo regala a Rocío, Rocío fue, fue mi estudiante también, debe ah, estar mira, grande, qué bonito. cuando estaba como en primero básico. Sí, Elsa Pereira, ahí cerramos entonces con una cifra redonda. Redonda. Oye, no, no es menor regalar 20 libros en una noche, ¿ah? ¿eh? Estaban rajados los tíos de sí. flora. No éramos tan malos como... No parece. eran malos. Éramos <risa> malos. Tenían corazón de, de mantequilla todos. Oye, gracias a todos quienes siguen... Eh, Ay, bien puso María Esther Medina, también me gustaría tener el libro. Gracias, no se toque el micrófono prima que nos está haciendo sufrirlo, lovio. Ah, <risa> eh, muchas gracias a todos quienes han estado participando, excelente la iniciativa, la creación del libro, muchas gracias por incentivar la lectura, la ciencia, saludos, dice eh, Valentina, eh, así que ahí siguen los aplausos, corazones. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias a ustedes, Camila, a Diego, por haber participado esta noche. Les dejo eh, minutitos finales para que se despidan, para que eh, felicitar también a los ganadores de estos 20 libros que regalamos esta noche. Eh, una bonita uh -huh. cifra, así que estamos todos muy contentos porque hayan participado. Eh, todavía tenemos más de 30 conectados, así que muchachos, partimos por Diego para que se, se despida eh, de nuestra audiencia. Eh, bueno, muchas gracias a ti Patricia por el espacio para dar a conocer el, el libro Molinay y, y las diversas actividades que tenemos en Explora Maule. Eh, también agradecer a, a todos los, los participantes ¿verdad? que estuvieron hoy acompañándonos. Y quisiera terminar eh, mandando un saludo ¿verdad? A, a todo el equipo de, del libro Molinay. Eh, nosotros somos dos eh, de los autores. Eh, también está Manuel, está Claudio, está Karen, que los cinco somos el equipo. <coughs> que conformó y, y que creó este proyecto, eh, y también a los asesores científicos, eh, que es Rasme eh, y también eh, Claudio, eh, que son de, de la Universidad de Talca. Así que muchos saludos a todos y, y, y síganos en, en las redes sociales de, de Explora y también de, del libro Molinay. A seguir entonces en las redes sociales de Explora, en Instagram, en Twitter también, eh, y en Facebook, ¿no? También tienen Facebook, ¿no? Eh, de Explora, sí, también, de Explora, sí, sí, en, tenemos toda Full la relación en Explora, sí. Bueno, y Camila tiene que despedir su late, esta noche ha brillado en su late, así que despídalo <risa> con fanfarrias. A su público, Venga, a su público. Despídase <risa> de su público, futuros votantes. <risa> Eh, bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas que han estado participando en esta noche, a todos quienes nos han acompañado, eh, eh, agradecerles también eh, al equipo como mencionaba Diego, nosotros eh, vinimos cierto en representación de, de ellos, pero... Eh, todas estas personas que eh, realizamos este trabajo, eh, como lo mencionamos anteriormente, fue un trabajo en equipo eh, delicado, ¿cierto? Así que nosotros queremos eh, darlo a conocer para que ustedes puedan eh, interactuar. Eh, los dejamos invitados para que visiten www.molinay.cl. también para que nos sigan en las redes sociales, arroba naturaleza -molina, también en las redes de Explora, arroba exploramaule, eh, en Instagram, y en Facebook, eh, para Explora Maule. Hay muchas actividades eh, que estamos realizando constantemente, eh, con mucho entusiasmo, mucho cariño, generando estos procesos de innovación científica para toda la familia y toda la gente, los estudiantes que nos acompañan. Así que eso, muchas gracias, Patricio, por este espacio. Disfrutamos mucho junto a las personas que estuvieron, a todos los ganadores... A los 20 ganadores y ganadoras los vamos a estar contactando, así que por favor, manténganse eh, atentos. Eh, yo creo que a través de los mensajes internos de Facebook vamos a estar contactándolos para poder hacerles entrega de su ejemplar, para que lo disfrute, para que descargue la aplicación, para que escuche los audio, los audio relatos, ¿cierto? Y para que disfrute esta aventura y conozcan más acerca de Batemolina. Eso. Muchas gracias a Camila, a Diego Miranda, Diego que es biólogo, Camila es profe. Eh, fue una bonita jornada, hablamos de cultura, de biología, de este libro maravilloso, verdad, que realizó Explora eh, con eh, sus diferentes organismos asociados a la Universidad de Talca, que además tiene una participación importante dentro de todo lo que significa Explora, y que hoy 20 cauqueninos y cauqueninas se pudieron llevar gracias a esta transmisión, agradecerle su presencia, agradecerle a la gente que estuvo junto a nosotros eh, y así como Cami invitó a, a participar de las redes sociales de Explora, bueno, recuerden informarse en www.cauquenesnet.cl síganos en Twitter en cauquenesnet y en Instagram cauquenesnetchile un abrazo gigante a todos, que descansen muchísimo, sigan las redes de Explora y nos veremos en una próxima oportunidad, que estén muy bien, muy buenas noches. Chao, que estén bien. Chao, chao.